¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Pokémon Luna Challenge. Continuamos con este pedazo de juego y continuamos por la ruta 4 de camino al siguiente pueblo para vencer a la siguiente capitana. Así que nada, vamos a ir a Saco Paco, pero antes chicos ponedme retos en la descripción porque me estoy quedando sin retos ya ya no se me ocurre qué poner como reto y tenéis que ser vosotros los que pongáis lo que queréis que haga como castigo porque se muere un Pokémon así que nada, a saco a poner ahora retos en los comentarios que me los, me los apunto yo, tomo nota y luego los vamos haciendo así que nada, me pongo los cascos y vamos a darle cañita quiero avanzar bastante hoy, ¿eh? ya voy avisando quiero avanzar bastante, quiero no perder mucho tiempo y aquí encontramos una Super Ball, en serio Tío, tengo 50 millones, o sea, es que no necesito más Pokéballs no, no voy a tener ni que comprar en mi vida ya Voy a hacer una fábrica Y quiero avanzar bastante porque vamos muy lentos Vamos muy lentos, estoy descubriendo el juego y conociendo zonas ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Una mini seta, bueno, más bien parece una seta gigante o una o Bueno, es una roca, vale, ya lo sé, lo sé Soy un poco imbécil Vale, continuamos por aquí y... y... ¡Uh! ¡Oh, sí! Vale <risa> Esto es lo de las células de cigarde Me lo habéis dicho que tengo que ir recogiéndolas con el arca de cigarde, entonces me fui eh, Fuera de cámara al hotel Que me habéis dicho que había una allí y la he cogido Así que ahora tenemos dos células de cigarde Guay del Paraguay, hola señorita ¿Quieres luchar? ¿No? En estas rutas están Intrincadas, puede haber Muchos rincones secretos, así que fíjate bien Uh, vale, hay una Pokeball Interesante, y por aquí Vamos a cotillarlo todo, todo lo que se pueda Claro, hola, hola, hola, Pokeball, revivir bueno, David puede estar bien, que no es un Nudlock. No es un Nudlock. A ver, este quiere luchar, porque está ahí con la Pokéball jugando. Vamos a salir con... Con Bichín, mismamente. Me parece buena idea, porque quiero levelearle. Quiero que evolucione. ¿Cuándo va a evolucionar este bicho, tío? Es que no evoluciona ni pagando. Hola, señor. ¿Qué me cuenta usted? Ah, I'm a collector. ¿Te lo traduzco? Soy un Poké Collector. ¿Perdona? ¿Perdona, compañero? Venga, vamos para allá. A ver, ¿qué nos depara el señor...? Porque con la ¿Pastor? ¿Pastor? ¿En serio te llamas pastor, compañero? Madre mía, tus padres no te querían, ¿eh? Ahí está, me saca un Moonslux Joder, este juego Otra cosa no, pero variedad de ¿eh? Pokémon Te está sacando todo el puto rato, ¿eh? Una generación, otra, no sé qué, uno normal Otro lucha, otro bicho Me gusta, me gusta, vamos a ver qué tenemos por aquí No tenemos nada, nada, nada, nada Tenemos Acróbata, que mola un pico Pero Moonslux, Moonslux Poquito, vamos con a ver Lodo A ver, qué, a ver cuánto ¿Cuánto le quitamos? Poquito, supongo Ahí está, por lo menos le bajamos la precisión Madre de Dios, 13, nivel 13, lengüetazo Fallalo, fallalo. ¡No! ¡No me paralices, compañero! De puta madre, empezamos Empezamos de puta madre Vale, voy a cambiar de Pokémon, tío Paso de andar luchando al límite Vamos con Paco Peck Que, por cierto, le he puesto el Lizastal Porque el Normastal no le servía Ni para comer nada Así que vamos con el Lizastal y. Golpe Roca, que tenemos golpe roca. A ver, poder. No, no, no, no, no, no. Os juro que quería hacer el ataque Z, lo juro por mi vida. Vale, quito bastante, bastante. Y encima debajo la defensa. ¡Wow! O sea que de como le haga el ataque Z ahora, muere fijo. ¿O no? O no, o no. Vale, sí, la defensa especial me la pela. ¡Me la pela muchísimo! ¡Poder Z. Vamos a hacer el primer ataque Z del día de hoy, ráfaga demoledora! Y vamos a ver la animación. ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué épico soy, joder! Ahí está, Paco Peck, que va a reventar al señor Manslax. Despega toda su fuerza para hacer un movimiento. Z, ráfaga demoledora. Ahí está, vámonos, bichito. Vámonos, bichito. ¡Y yeah, los puños a muerte! Joder, qué paliza, qué paliza. que revienta Manslax! Le mata, no, obviamente, obviamente. Ahí está, nivel 13 y Manslax, lo siento, amigo, debería... Mira, si hubieras tenido toda la vida, te mataba igual, así te lo digo. 166 puntos de experiencia que nos vienen... Cual picha el culo. Subimos a nivel 17 y hecho todo. Ya está, ¿no? ¿Tiene más Pokémon? Creo que no. Tenía solo uno. Madre mía, sube de nivel Tokiski Spark quiere aprender Aullido. ¿Quién era Spark? ¡Ah joder! Es verdad. Aullido no está mal, eh. Vamos a quitar malicioso. Nos lo cargamos así. Barriendo malicioso a tomar por culo. Y ponemos Aullido que aumenta el ataque del propio Pokémon. Así que guay. ¡Bagon! Tío, este, este juego es la polla, tío. Tiene una variedad que flipas. Vamos a. Vamos con Spark, tío. Spark, yo confío en ti y confío en que puedes reventar en esta serie. Me gusta mucho Spark. Me, me la pone un poco tiesa. Os lo voy a decir así por lo bajini. No voy a ser que me censuren el vídeo. A ver, señor Bagon, nivel 14. Yo estoy nivel 12, pero me da igual. Puedo contigo. Mordisco. Vamos para allá, un tipo dragón. Cuidado, Asquas. Bueno, Asquas bien. Asquas bien, chaval. Es que. Esto es competitivo, ¿sabes? Yo sabía que tenía ascuas este bagon, yo soy puto amo Así que voy a reventar la base de Mordiscos Podría ser más rápido Uh, uh, uh, uh, Mordisco, Mordisco es otra cosa, eh Mordisco es otra cosa Si fuéramos más rápidos, tío, le haríamos retroceder Que estaría guay, pero ya veo que no Vale, vamos a cambiar de Pokémon <risa> Porque me está reventando Así que... turno de Kuroko Kuroko, madre mía, no os quejaréis, eh Utiliza todo, Kiski Utiliza todo mi, mi equipo pero primer combate y ya me está tocando la, la, la huevada Hoy quiero hacer un capítulo, no sé si largo, pero voy a estar aquí No sé, igual hago transiciones cortes porque... Porque sí, porque quiero avanzar y quiero, joder, quiero que también os divirtáis un poco más Que es que el capítulo de ayer se me hizo cortísimo ¡Madre mía! La garra metal con golpe crítico que nos hace nuestro amigo Kuroko Dragualiento. Dragualiento, aliento, ¡Drago aliento! vago nivel 14 y a ataques de tipo de dragón que me estás contando, compañero? Bofetón Lodo y Beigon... Al carrer, ¿no? ¿Cómo se dice, Alfredo? Cuéntamelo. ¡Al carrer! ¡Y al carrer! y al carrer 0 y al carrer! ¡Al carrer, ahí me gusta! Gracias, Alfredo. Vale, 158 puntos y ya está. Porque el colector Pastor murió. Otra más para la colección de derrotas. Lo siento, compañero. La vida que a uno les da y a otro les quita. Es lo que tiene. Vale, vámonos de aquí, que no avanzamos. Esto es. Uh, uh, otro combate. Vale, quiero luchar. Pero eh, se me está jodiendo el equipo, compañeros Vamos a poner primero a, a Spark Yo confío en Spark, tío Tengo, tengo Face Si veo que, que está jodido Cambiamos de Pokémon Insisto en que me tenéis que dejar retos, eh O sea, yo lo voy dejando caer cada X rato en el capítulo Porque como sé que saltáis, cabrones Que no he visto el episodio No tengo ni que planificar mi viaje Esta aplicación lo hace todo por mí ¿Qué tienes ahí? El, el Waze El Google Maps El, el Pokémaps el Ahí está, mírale, el friki del móvil. Veraneante Ryan. Muy bien, Ryan. Buen nombre. Muy, muy español. Ahí está, Ratata la Lola. No, Ratata normal. Hombre, bienvenido, a Ratata. Primera aparición en, en Pokémon Luna del señor Echo. Y yo creo que podemos con este Ratata. Yo creo que podemos. A ver. Mordisco, tío. Es que mordisco... También me la pone... Uh, esto no me gusta. Esto no me gusta porque los críticos... Los críticos se huelen ya desde Parla. Vale, mordisco, tío. Tío, señor, señor Spark eh, Yo confío en ti, macho Que, que creo que eres mejor de lo que, de lo que estás haciendo Ataque rápido con golpe crítico No, no ha habido golpe crítico, pues cuidado, eh Cuidadito, vale, otro mordisco Y, le, y no le matamos, ¿no? O sí, o no, o no, o sí, ataque rápido No me mates, no me mates, no me mates, no me matas Vale, perfecto, golpe crítico, cuidado Otro mordisquito Y como me hagas ataque rápido, me matas, así que De verdad, no voy a ser capaz de matar A ningún Pokémon con, con Spark De verdad, me lo estás contando Vamos a sacar a, a Kratos, nuestro dios de la muerte y la destrucción. Y reventamos a Ratata y a tomar por culo. Ataque rápido. Muy bien, compañero. Se ve que no sabes hacer otra cosa. Lucha. Bomba ácida. Y ya está, ¿no? O, o, me a, o me vas a trolear persecución. Que sí, que vale. Que no voy a cambiar de Pokémon. Tú eres tonto. Tú eres tonto. Bomba ácida. Y Ratata al carrer. Muy bien. Gracias, Alfredo. Como siempre, un placer. Ahí está, señor Ryan. Ha sido un placer, no sé, te, todos te queremos Profecía Varo, compañero No sé, confío en que puedes aprender algo mejor Conservar, conservar, déjate, déjate de tonterías Bichín, sube el 16, por Dios Bichín, oh, quiere aprender chispa Interesante Primer ataque tipo eléctrico Y qué quito, tío ¿Qué quitamos? Porque picadura no Acróbata No o oh, sí, acróbata, tío. Si es que acróbata, si es que no eres tipo volador, hijo mío. No sé para qué coño te he enseñado acróbata. No tengo ni puta idea. Te aprendes Shippa y a tomar por culo. Ahí está. La aplicación me ha recomendado usar Ratata en este combate, pero no ha sido de mucha utilidad. Tío, esa aplicación la han hecho tres chinos, macho. Bueno, con el respeto a los chinos, ¿sabes? Pero que, que es una aplicación de mierda, o sea, somos conscientes. Vale, continuamos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, vale. Hola, hola, señores. ¡Pistas para entrenadores! ¿Puedes ver los movimientos de tu, los parámetros? Que sí, que sí Vale, gracias compañero Gracias por el aporte Te queremos Uh, el objeto Vale Primer Pokémon salvaje Del día de hoy Que es Un Mudbray Hombre, a ti te capturé el día de ayer Hombre Pero no, no te puedo No te puedo capturar otra vez Ni tampoco quiero Me gustaría usarle Me gustaría usar a Mudbray Escapa, escapa No, no escapa, no escapa No escapa, no escapa Acojonante. Acojonante. Vale, pues no tengo reto, ¿vale? No tengo reto porque el único reto que me han dicho era usar eh, nubes. Nubes de estas. Pero bueno, para el próximo episodio. Es que hoy es domingo y, he ido, eh, y que te a comprar. Pero está todo cerrado. Así que ajo y agua. El próximo episodio lo hago. A ver. ¿A quién saco, tío? Mudbray. Mudbray, hijo puta. Me has, de me has matado a Spark, cabrón. Cabrón. La verdad es que he jugado con fuego, ¿eh? Todavía hay que decirlo. Vamos a escapar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Gracias, Moodblight, te quiero. ¡Joder! ¡Qué cerdo! Vale, vamos por aquí. Objeto, que es algo bueno, que es algo bueno. Nerviosfera. Oh, esto es lo de... ¿Esto no es lo de lo de capturar Shinies? Lo que se usa para que vengan... No sé, creo que sí, ¿no? Me suena. Me, me, me huele, me suena. Vale, aquí, aquí hay más, más ruta. ¿Hay un entrenador? ¿Aquí hay algo? No, no, no. Oh, hay un objeto! Vale, te pillé. Te pillé. Vale, otro Pokémon... Eh, que no sea un moodbray, por favor, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo Sí, sí, sí, sí No, Bien, gracias, por Dios Tío, qué maníaco, no poder escapar Vale, aquí hay un combate, voy a ir con Kratos a muerte, que es el puto mejor Hola, hola, señor, que sé que quieres combatir, ahí está Te veía ahí buscando, digo, este Este quiere, quiere, quiere tela Para decirle a la capitana Lulu Un combate es el mejor condi condimento En tu, ¿en tu qué? ¿En tu entrenamiento? Vamos para allá, a ver, cocinero Señor, señor, señor Cocinero, cocinero, chef Chef Marcel Señor Marcel Cutiefly tiene, tiene un puto cazo, tío Ahí está, Cutiefly Adelante Kratos, vas a reventar a Cutiefly Como está mandado Solo tiene un Pokémon, vale, guay Y nosotros tenemos Bomba Ácida Que es súper eficaz, decirme Decidme, por favor, cómo se quita eso De súper eficaz, porque lo he buscado en las opciones Y no lo encuentro y nadie me lo dice Nadie me lo dice, mamá Nadie me lo dice, Bomba Ácida, madre mía, revienta a Cutiefly Le bajamos además la defensa, como siempre otra bomba ácida y cutie fly al carrer Ahí está, paralizador, me paraliza Puede ser, puede ser, sí Ay, ay, ay, la parálisis, la parálisis Vale, bomba ácida muerto Y estamos en relativa urgencia de curar, ¿vale? O sea, estamos en lo que viene siendo eh, en la mierda En la mierda pura 560 Poké yenes, nunca, not bad Nunca vienen mal y, y ahí está el pueblo, ¿no? Se ve la banderita en el mapa Vale, vamos para abajo que he visto el objeto aquí Uh, he visto vallas. he visto vallas. vale Otro Pokémon Estoy, estoy, estoy a esto de usar un repelente A esto, a esto A ver, un Lillipoo, vale Voy a escapar, tío, voy a escapar No voy a luchar contra todos vosotros Tengo dos Pokémon paralizados y tres medio muertos, ¿vale? Así que no, no voy a luchar contra ti No, no puedo escapar, tío No puedo escapar Me van a matar a todos los Pokémon Solo por no poder escapar, tío No puedo escapar Mira, entre el calor que tengo Que me estoy asando Y los Pokémon que no me dejan escapar Hoy me están, ya sabes, ¿no? Lo que es inflamando la zona escrotal Vale, vamos por aquí Aquí había vallas, que las he visto Hola, vallitas uh. ¿Un Pokémon? ¿Está comiendo vallas? ¿Abalaza... ¿What? ¿What Pokémon? ¿Qué es? ¿Un Pokémon que está comiendo vallas? ¡Oh, Cabrauler! Este le quiero, ¿eh? Joder, tío, quiero a todos los Pokémon de este mundo Eh, Cabrauler, tío Vale, me voy a cambiar de... No, no, luchar, no, luchar, no, cambiar de Pokémon. ¿Cómo capturamos a este? Eh... Pacopek. Este era tipo lucha, hemos dicho, ¿no? Tipo lucha, vamos con... Vamos con Pacopec Madre mía, madre mía. Cabrauler, te vas a abrir al equipo como está mandado. Pero claro, si, si, si me quiero llevar al equipo a todos los que pillo, pues, pues como que no... Burbuja. Burbuja, amigo. ¿No eras tipo lucha? Vamos a ver, voy a tirar una Pokéball así. Sin miedo, tío. que somos? Mira, tengo un anidobol. Un anidobol. Vamos a tirar un anidobol. Porque es que si no las uso ahora, al final, no la voy a usar contra tampoco, ¿sabes? Así que, ahí está, anidobol. Vamos para allá. Uno. Toda la vida tiene. Dos. Y tres. Vamos, vamos, vamos, vamos. Sí, capturado. Ahí está, La Anidobol es puta madre para el principio de... De las series. Ahí está. Capturado. Eh. Interesante, va a llevarse un mote, por supuesto Tengo los motes que me habéis dicho aquí Apuntadicos, y tiene evolución Tiene evolución, era... Pff, el, nom el nombre ni puta idea Pero era blanco, era blanco Y Totocho ahí con mazo pelo, molaba un huevo, tío Ahí está, siguiente tipo lucha puro ¿Quieres ponerle un mote? Por supuestísimo Y el mote de este Pokémon se lo va a llevar A ver, lista de motes, lista de motes ¿Dónde están los motes, tío? ¿Los he perdido? Aquí, vale El siguiente es el señor ¡Tara, tara, tara, tara! Alcan, enhorabuena Alcan, eres el siguiente mote. No, sí, sí, sí, sí, Alcan, Alcan. Alcan es otro Pokémon hembra. Cabrawler a l A-L-C-A-N. Ole. Ole. Ole. Ahí está. Añádelo a mi equipo o enviarlo al PC. Eh, la pregunta es, ¿por quién? Como siempre. Añadirlo al equipo, a ver. A ver, puedo quitar a Spark y así aprovechamos que está medio muerto. Puedo quitar a... O voy a ser sincero, ¿vale? Voy a ser sincero a al 200%. Paco Peck, Meh. Porque tenemos a Alf, que es tipo volador. A Varo, perdón. Cosa que no me acordé en el combate contra Glacier el otro día. Así que yo creo que deberíamos quitar a Paco Peck. Cuanto antes nos acostumbremos a no tenerlo, menos nos va a doler su retirada. Así que Paco Peck, yo te quiero. Pero adiós. Adiós. Paco Pacopec lleva un lizastal, es verdad. Quítaselo, quítaselo. Quítaselo, compañero, que se lo voy a dar a nuestro cabrauler, que es tipo lucha. Es tipo lucha, baby. Y nos llevamos una valla ciguela, Ole, de puta madre. Vaya Higok. Esas, eh, on en or a los Higos. Todavía quedan vallas. Valla pavalla, Esta. Esa no sé qué coño es. Algo más. vaya Guaya. Tampoco sé lo que es. Y toda. Que... Madre mía, infinitas vallas. ¡Pavallas! Vale, ya está, terminado Pasamos aquí y nueva ciudad Chicos, nueva ciudad Que se llama... Oh, Pueblo Hanna, ojo, ¿eh? Tío, ojalá tuviera Una armónica, tío, ¿Cómo molan las armónicas Molaría saber tocar la armónica, parece una gilipollas, ¿eh? Pero, uh, uh, hola ¡Eh, Tilo! ¿Qué pasa, compañero? ¡Mira, mira, Echo, He superado la gran prueba y ahora yo también tengo una pulsera Z. ¡Qué guay, ¿no? Venga, vamos a... Eh, compañero, compañero, que tengo los Pokémon un poquito tocados, ¿eh? Además, Pueblo Han es el lugar perfecto para un duelo. Si, si parece sacado de una peli. Está guapísimo, ¿eh? Del oeste. Sí, sí. Está, está guapísimo el pueblo, tío. Por supuesto, antes de que empecemos nuevos... me aseguraré de ¡Oh, sí, nena. ¡Oh, sí! ¡Me va a curar a los Pokémon! ¡Gracias, baby! ¡Gracias, baby! Y... Combate, ¿no? ¿Puede ser? No me das opción, no, no, no, no puedo decir nada. A por todas, Pikachu y compañía! Vale, chicos, pues combate contra Tiro, eh, completamente inesperado, in extremis en Pueblo Ohana. Y espero por Dios que se, que se dé todo bien. Vale, dos Pokémon, sí, Pikachu, Pikachu y Poplio, ¿no? Vale, perfecto. Pues entonces, a ver este Pikachu. Ok, salimos con Spark. Cuidado, Spark. Sabéis que si muere Pokémon hoy no voy a hacer retos, o sea, me lo guardo para mañana, es ¿eh? lo que hay compañeros Pero no, no he podido comprar las nubes, ¿vale? No he podido A ver, Pikachu, Mordisco, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bola Voltio ah, ¡Ay! ¡Ay! ¡Spark! ¡Spark! ¡Lo aguantó! Lo aguantó, lo cual es increíble, Mordisco Y cambiamos de Pokémon, claro <ríe> No soy retrasado Vamos con Kuroko porque va a hacer bola Voltio y, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo un Pokémon tipo tierra, tú no tienes nada Te voy a reventar, y además no me va a afectar Venga, venga, venga, Kuroko Kuroko, confío en tipo, la voltio no le afecta Competitivo máximo esto Magnitud, magnitud 8 por lo menos 8 por lo menos, ataque rápido, wow Wow, me ha quitado 5 pesazos Magnitud, magnitud 6 Esto ya no creo que le mate No creo que lo mate, puede ser que sí, puede ser que no Puede ser que no, ¡sí! Madre mía, Kuroko, compañero, eres el Fucking Master de la serie, o sea ¿Te lo has dicho alguna vez que te quiero, tío? Te quiero, tío, te tengo aquí Aquí, y MyHard subió al nivel 16, Kuroko Que tampoco tengo ni puta idea de qué nivel evoluciona Pero este supongo que tarde, porque solo tiene una evolución ¡Oh! Spark sube al 13, bien, bien Spark Y Brione, Brione La evolución de Poplio Uh, pues ya sabéis quién sale, ¿no? <ríe> El compañero amado por todos y cada uno de vosotros, Varo Nuestro Starter y a ver, ¿que me sacas Brione? No me toques los huevos, eh ¿Brione es tipo Hada? Puede ser que sí, puede ser que no, no tengo ni puta idea Hoja filada, tío <risa> tampoco, me, tampoco me lo voy a pensar mucho, ¿no? Hoja filada, señor Brione hazle golpe crítico, nivel 17 No está mal, vale, dos golpes y muere, tío ¡Oh! No, no, no, no, no No, no, no, no, no, no, no, no. compañero Compañero, compitrueno te estás, te, estás, te estás motivando, eh Te estás viniendo yo no digo nada pero te estás viendo arriba, carrera arrolladora Que esto es el placaje, ¿no? El placaje de versión Z ¡Dios, Brione, hija mía! ¡Me vas a reventar! Vale, a ver cuánto me quita ¡Pah! ¡Pah! Golpe crítico y, y, y ataque Z, tío Y me quita menos de la mitad, increíble ¡Brione! Mira, déjalo Déjalo No sé ¿Qué te diría yo? Vete al gimnasio, entrena un poquito y luego ya vienes y me hablas, porque madre mía, qué vergüenza de jugar de Pokémon, de qué vergüenza de starter, hijo mío. somos a nivel 14. Oh, Spark está ahí subiendo. Queda gusto, pero no aprende ataques, el cabrón, eh. No aprende ataques. Señor Tilo, enhorabuena, buen combate. Ha sido un combate guay. Y a los Pokémon también les ha dejado un buen sabor de boca, tú qué sabes. Toma, Eco, te voy a dar uno de estos, que no se diga, ¿qué me das? ¡Un directo! Bueno, un directo. A ver si un día de estos hago un directo, por cierto. Bueno, Volaría a hacer un directo. Lo que pasa es que. Dentro de poco me vuelvo a mudar. Y hay un problema en eso, y es que vuelvo a tener una conexión de mierda. Y la conexión de mierda con el directo no es algo que se lleve muy bien, ¿sabéis? ¿Sabes qué aura. que. Dios, pensaba que estaba hablando de aura la de, la de Pokémon, tío. ¿Sabes esa aura tan resistente que envuelve a los Pokémon dominantes? Pues si estás un golpe crítico tras usar un directo, no hay aura que valga. En los Pokémon, en los combates Pokémon a veces se gana y a veces se pierde. Pero los que salen perdiendo, siempre son los que no se divierten, te las pasa bien tú, ¿no? Hoy te lo has pasado bien, ¿eh, compañero? Ya lo sé. En fin, me voy al rancho O'Hana. Adiós al rancho O'Hana. Donde habrá Tauros, seguro. Y Bufalans. Y, y, y Pokémon de rancho. ¿Qué más Pokémon? De? Milton. Milton es Pokémon de rancho. Y me ha dicho algo el señor... El señor Rotón, pero no lo he podido leer. A ver, ¿qué pone aquí? Pueblo O'Hana, nuestra prosperidad es fruto de la convivencia con los Pokémon. Vale, aquí hay un centro Pokémon que nos viene de Putty Madrid. No, No lo vamos a... No lo vamos a negar, a ver, hola señorita Alola, alola señorita Joy ¿Quieres que tus Pokémon de y se recuperen por completo? Sí, por favor, que estoy exhausto Y acalorado, lo que estoy es acalorado La madre del topo Ahí está, cúrame, uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis Oh my god, qué gustico hay curaos Muchas gracias señorita Joy, tus Pokémon han cobrado Toda su energía, esperamos volver a verte Me verás, me verás, seguramente Me veas, vale, pues vamos a parar por aquí Sé que, tío, es que no avanzo nada, eh no avanzo puto nada, pero bueno, está bien, tío Hemos hecho un combate contra el señor El señor Tilo, hasta guapo Me han matado un Pokémon, lo recuerdo, no se me olvide Me ha matado el puto Pikipek El próximo episodio tenemos reto, pero Me tenéis que dejar en los comentarios retos, ¿vale? Yo dejo ahí, así que nada más chicos Espero que os haya encantado este pedazo de episodio Apoyad a la serie con un like por favor A ver si somos capaces de llegar a 20 likeazos Que estamos llegando siempre en todos los vídeos De Pokémon, estoy contentísimo Y por favor seguid apoyando porque la serie es grande Gracias a vosotros y A todos y cada uno de vosotros chicos Y nada más, nos vemos en el próximo episodio Chao, chao